Ok, más mierda del EP, esto se llama VIP Puedes salir con tus amigas, puedes salir con tu galán Puedes salir con tu look de diva, pero en esta aquí de qué nos vas a hablar Mira güey, puedes tener un chingo de feria, Ey, puedes tener un chingo más Puedes tener tu defensa Iberia, Pero neta aquí de qué nos vas a hablar Somos pobres pero con, con estilo. estilo Tengo un diploma en cómo conseguirlo. conseguirlo Si te consuela puedo hacerte un niño Pero si no entiendes lo que digo Mierda, le de un libro hey, Dicen que el rap no es lo Mierda. mío Tienen razón, lo mío es follar y, y dejar tarros vacíos Hijos de Paco escuchando fumarolas. petra y me las pachas sin tapaco. Me las fumo solas. Ah, pulvo estudios, Tom Fire. El hijo puta, Mike con el cosijo y Y El hijo puta salgo un bar y me tratan de adornar. El hijo puta, y ahí está comprando medias de night. Esa es puta. Y vive en el Pedregay. Dile tus 42 guarros que nos dejen entrar. Yeah. Party people in the place stupid, Nada que ver con tus amigos. y bees. Ah, puedes salir con tus amigas. Puedes salir con tu galán. Puedes salir con todo el look de arriba, pero neta, aquí de qué nos vas a hablar. Puedes tener un chingo de feria, puedes tener un chingo más. Puedes tener tu defensa y feria, pero neta, aquí de qué nos, vas, nos a hablar. vas a hablar, fotos.